¡Ah! Muero de ternura! ¡Yo las chicos! ¡Aquí marco Polo y estamos en Terraria! ¿Dónde sabréis en la actualización 1.3? se han quitado muchos drops y han cambiado muchas cosas las cuales la mayoría de las máquinas de hacer dinero ya no funcionan excepto una y os voy a enseñar cómo hacer dinero con dos agujeros primero necesitaremos estos materiales para el agujero pacífico, una estatua de conejo una plataforma de madera, una bugnet y una chapa de presión gris para el agujero gore cualquier estatua que deje algún tipo de drop trampas de dardos y un martillo y para ambos casos, un alambre, una llave inglesa y dos plataformas de madera. Y este método consiste en hacer dos agujeros, que lo llamaremos el agujero pacífico y el agujero gore, en los cuales pues, el pacífico es el que realmente da el dinero, pero el gore es para conseguir una propina extra. Para ello vamos a realizar un agujero, básicamente para hacer la separación, y vamos a hacer el agujero pacífico de 4x3 si lo hacéis más pequeño, bajará el rendimiento, y si lo hacéis más grande, bajará el rendimiento siempre y cuando lo pongáis otra estatua. Como la de cangrejo, o vete a saber qué. Y el agujero gore también lo haremos de 7x3. Y igual que el agujero pacífico, si tenéis otra estatua, pues lo aumentáis. Estamos por el agujero ore. Una vez ya tenemos hecho el espacio de 7x3, picamos los bordes de dos espacios, como he hecho aquí, y colocamos paredes hechas de trampas de dardos. Luego colocamos las estatuas por el centro y tapiamos todo. Si queréis poner una antorcha para que se vea mejor por dentro, pues ponéis una antorcha. En cuanto al agujero pacífico tenemos que colocar la estatua de conejo o cualquier otro animal que se pueda atrapar con una net, con una bugnet. Y colocamos botones en cada extremo. Que al ser de cuatro espacios pues tiene la distancia justa para cuando se van generando los bichos de la estatua. Y así conseguimos la máxima velocidad. Colocamos las bueno, las plataformas por aquí, plataformas por acá y hacemos un agujero que pase justo por debajo del hoyo Gore, ¿eh? entonces pillamos el martillo que está más o menos por aquí y esto tendría que haberlo hecho antes de poner las estatuas, porque ahora se me quitan. Bueno, y tenemos que colocar para que hagan esta especie de ondulación. Eso es básicamente para poder meter la cabeza y poder alcanzar los drops que no, casi no lleguemos. Y entonces, una vez hecho todo esto... Si queréis poner cuerda para que sea más efectivo, pues ponéis cuerda. Si no, pues no la ponéis. Y ahora ya lo último que falta es empaquetarlo todo. O sea, conectarlo con el cable. Hacemos un cable que atraviese de punta a punta. Ahí está. Pillamos la red y empezamos a cazar conejos. Y ya tenemos la, lo que sería el generador de dinero montado. Vamos a mover esto para que tengamos todos los drops aquí. Y ahora solo queda moverse esquina a esquina y ir atrapando conejos. Mientras vamos atrapando los conejos, aquí nos van dando banners, van dropeando cosas. O sea, en otras palabras... Digamos que nosotros vamos haciendo aquí el dinero de, de calidad, ¿no? Con los conejos. Y mientras por ahí en al lado nos está haciendo una dinerito extra. Y carga completa. Entonces vamos por aquí, recogemos todo lo que han tropeado. Y ahora vamos a comprar la eficacia de esta trampa sin vender los banners. O sea, vamos a guardar aquí los banners. Entonces vamos a cualquier NPC, cualquiera nos sirve. Por ejemplo, el duende mecánico. Y le vendemos todo lo que nos han tropeado. Y a ver cuál es la eficacia de la trampa. 250 conejos, un caso occidental, aneta tiburón, slime. Por el ratito que hemos estado nos han dado 12 monedas de oro, 72 monedas de plata y 98 monedas de cobre. Y ahora mismo porque solo nos han tropeado un Axion Iron Helmet. Pero si nos llegan a tropear más cosas, pues conseguimos mucho más dinero y pues podemos llegar a conseguir platino. Y bueno, mucha gente está así en plan, ah, es que no puedo comprarme mini tiburón, no sé qué. ¿Cuánto cuesta más o menos el tib mini tiburón? 35 horas, Pseh. 35 horas son 5 minutos o menos. Y bueno, pues conseguir dinero en Terraria es así de sencillo. Solo necesitas conseguir un par de estatuas, quitar las trampas con la mecánica y ya está. Y bueno, espero que os haya gustado. Si le dais un like estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.